Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora y aquí estamos con el sorteo de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. El Pokémon legendario del vigésimo aniversario que toca este mes es Keldeo, el legendario culto de los juegos de Pokémon blanco y negro en el 2012. En ese mismo año se hizo un evento especial donde fueron repartidos en tiendas donde pudieras comprar el juego. Este Keldeo en concreto fue repartido a través de Regalo Misterioso en octubre del 2016. Viene con el Leo GF y el ID 10. 016. Tiene la habilidad Justiciero y los movimientos Aguayet, Malicioso, Doble Patada y Rayo Burbuja. Nintendo lo repartió a nivel 100 y sin ningún tipo de objeto, pero yo lo regalaré con una chapa dorada si lo recoges en Pokémon Sol y Luna o con una cápsula de habilidad si lo recoges en Pokémon Rubí y Omega, Zafiro Alpha, X o Y. Te agradecería que en tu comentario de participación en este vídeo me digas qué versión tienes para saber desde dónde mandártelo.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 ¿Y qué debes hacer para llevarte este fantástico Geldeo? Pues mira, cumplir las condiciones explicadas en el vídeo de las clasificaciones de los sorteos de mi canal. En este caso es un sorteo de dos estrellas y en la I de información arriba también a la derecha dejaré un vídeo donde se explica el código de estrellas y la base de cada tipo de sorteo. Recuerda que es un sorteo de tipo exponencial. Esto significa que todos los Pokémon que voy a repartir, en este caso los Keldeos, eh, van a ir en dependencia del número de suscriptores, empiezo con 3 keldeos y si se supera la cifra de 300 suscriptores habrá un cuarto keldeo a sortear. Me queda recordar la fecha tope de participación, podrás participar hasta el día 30 de septiembre del 2017. No me queda nada más que decir que muchísima suerte a todos, espero que les haya gustado y si es así dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. adiós.